por esta misma universidad y hasta donde me quedé era doctorante en filosofía de la cultura. Eh, sus líneas de investigación son eh, la teoría crítica y la filosofía de la cultura y entre sus trabajos se encuentra su tesis de licenciatura que se titula Por el lado oscuro de la razón, un acercamiento al concepto de individuo en la obra de Max Horkheimer y hay que destacar que es ganadora del premio Norman Sberling por su tesis de maestría que se titula Entre el polvo del mundo, y racionalidad pesimismo y compasión, que además fue publicada por la colección de posgrado de la UNAM. Y entre los dos trabajos se encuentra una ponencia que se titula La indosis dialéctica, que participó en el coloquio de teoría crítica desde las Américas, y un artículo que se titula Alfred Smith y el potencial subversivo de la sensualidad. Pues bien, adelante, Lisa. Pues muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Eh, para comenzar, a mí me gustaría una vez más, revisar el, el índice, creo que aquí ha quedado algo que, que no está del todo claro. Ciertamente, eh, gran parte de los 11 ensayos, de hecho, 8, son sobre Oversan en gran medida, sobre Alfred Smith y sobre Bolívar Echeverría, sin embargo, hay otros 3 que no lo hacen sobre ellos. Uno, eh, como mencionaba Carla, es sobre Martin Jay que es sobre en sí la Escuela de Frankfurt ¿no? se llama El Fundamento de la Crítica o La Crítica del Fundamento por Heimer y los Orígenes de la Escuela de Frankfurt eh, otro que es eh, justamente también como Carla ya citó el del propio Alfred schmidt el prólogo a su obra eh, El concepto de naturaleza en Marx y que es un una traducción de, del propio Estefan y que se edita aquí por primera vez en español, es un prólogo del 93-94 que no había aparecido en nuestro idioma y que de hecho, aunque es un, un, un apéndice digamos de esta obra, es muy sustantivo por sí mismo, no, eh, dale mucho la pena. Y un último texto que es de Aureliano Ortega que se llama La teoría hoy. Hago esta aclaración porque así como ya Carla había hablado un poco de, eh, digamos, el, el porqué de este libro en, en muchos sentidos, pues también eh, ahí está ciertamente esta recuperación del pensamiento de estos dos pensadores muy importantes, eh, Alfred Schmidt y Bolívar Echeverría, pero no únicamente, eh, se llama teoría crítica, es, es una tradición, eh, digamos, no en el, en el sentido clásico, pero que sí evoca toda una, una línea de pensamiento y una articulación eh, social y, y, y reflexiva que, que bueno ha sido muy original y que creo que en estos momentos con lo que nos está sucediendo es eh, no solamente actual, sino indispensable. Eh, una de las grandes aportaciones que la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, hizo no solo a la tradición crítica inaugurada por Marx a mediados del siglo XIX eh, fue la inclusión de aspectos culturales y psicológicos a la, a la crítica crítica social y económico-política que, que venía desarrollándose desde el marxismo. Y esa aportación, que aquí en, en alguna medida va a retomar también este Martin Jay eh, no solo decía yo, aportó al, al conocimiento profundo de lo que estaba sucediendo, a la crítica sagaz de lo que les estaba pasando, sino que de hecho les salvó la vida. no eh, cuando en 1929 eh, Max von y eh, Eric Fromm diseñaron los cuestionarios acerca de los obreros y empleados alemanes para saber, por un lado, estos cuestionarios diseñados desde una perspectiva psicoanalítica y por otro lado, bajo la guía digamos, filosófica marxista eh, para saber qué estaba sucediendo con, con estos empleados y obreros alemanes que vale aquí decir, la mayor parte de los que fueron cuestionados estaban ya sea en el Partido Socialdemócrata o ya sea en el Partido Comunista, la mayor parte no todos, lo que les arrojó de resultado esas investigaciones, que yo creo que, que, que vale la pena aquí recalcar, tienen, eh, tenían el privilegio ¿no? de estar utilizando estos conceptos filosóficos y aplicarlos en, en, estas, en este ensayo empírico, bueno, lo que arrojó fue que estos empleados aunque se identificaban ideológicamente con la izquierda su tendencia era altamente autoritaria y eh, lo que ellos pudieron sacar de resultado es que las probabilidades de que votaran por el Partido Nacional Socialista eran muy altas entonces en ese momento Max Orzheimer como director del Instituto de Investigación Social decidió sacar el dinero y sacar lo, lo que podía, empezar a, a, a tramitar el exilio de 20 años, que, en el que la Escuela de Frankfurt cimentó esto que llamamos hoy teoría crítica, y, este, y bueno, esa perspectiva creo que es un gran momento para retomarla, ¿no? porque pues estamos ante no una misma... ¿no? una perspectiva idéntica pero donde los visos autoritarios donde la xenofobia donde el racismo y el rechazo a los grandes movimientos humanos eh, que, que son producto de esta forma de reproducción social este, están, están en, estamos en un peligro ¿no? constante ahorita y nosotros específicamente como mexicanos más ¿no? entonces bueno eh, este, es, esta, digamos importancia ¿no? del pensamiento crítico aquí nosotros intentamos hacerlo, como decía Carla, desde estas distintas geografías pero que en este caso específico son las geografías americanas, pues no es nada más una cuestión digamos escolástica no el sentido de la teoría crítica desde sus inicios como les, como les comentaba ahora pues tiene tiene una amplitud mucho mayor que la académica o que la escolástica. En el caso de ellos, <risa> yo, no solo les permitió salvar la vida, sino poder salvárselas a otros. <risa> pudieron irse al exilio, pudieron ayudar a, a otros a emigrar a, hacia los Estados Unidos y pudieron seguir desarrollando sus investigaciones, hacerlos con esta perspectiva eh, digamos, empírica y teórica, pero además nos heredaron en, en un sentido muy amplio el que, como bien dice Cable, como dice aquí muy enfáticamente Martin Jay, la, el principio de una teoría social no tiene fundamentos en, en, en un sentido ontológico, ¿no? No, tiene una, no es metafísica, no es escolástica. El sentido de una crítica y de una filosofía social está en confrontación con lo que está sucediendo con la eternidad con la circunstancia histórica y por lo tanto está siempre en revisión entonces bueno, este texto de, de Martín y además tiene otra gran característica él cita aquí como George Lucas hablaba de la escuela de Frankfurt como si fuesen el gran hotel abismo y y bueno, lo dice específicamente de adornos y en general pasó a formar parte de la crítica eh, demostrativa de la Escuela de Frankfurt en general, a, a referirse a todos. Y bueno, es una imagen en la que Lukács quiere eh, hacer ver cómo estos, de hecho es, es muy interesante que dice ahí cómo están en este gran hotel abismo disfrutando, ¿no? O bueno, no lo dice como disfrutando, dice como.. Um, Dice, perdón, lo va a leer, ¿eh? Gran parte de la intelectualidad alemana más influyente, incluyendo Adorno, se ha instalado en el gran hotel abismo, al que describo en conexión con mi crítica Schopenhauer como un espléndido hotel equipado con todas las comodidades, situado al borde de un abismo hacia la nada, hacia el absurdo. La diaria contemplación del abismo, entre excelentes platos y entretenimientos artísticos, solo puede exaltar el disfrute de las comodidades ofrecidas y bueno aquí resumen yo creo una gran parte de la crítica que en su momento y a veces todavía continúa alrededor de la escuela de Frankfurt sobre estos filósofos que tenían dinero ¿no? por eso pudieron salir que tenían esta, esta beca de, de, del padre de Félix Weil y que pudieron desarrollar muy cómodamente su, su reflexión porque gozaban de la vida burguesa como dice aquí Lukács entonces, con los platos podían ver el abismo, ¿no? Eh, bueno, esta imagen poderosa la recrean los hermanos Cohen en su película más reciente que se llama Ave César, donde hay ciertamente una casa en la costa de California donde están estos intelectuales de izquierda, que, que entre los cuales está Marcuse mismo, en una especie ahí como de anacronismo, porque Marcuse aparece ya ahí bastante grande y para la época en la que es Marcuse sería más joven, hablando en, retomando el texto de, de Benjamin, de el, el autor como productor, ¿no? en, en una mezcla, digamos, de la escuela de Frankfurt, y, y, y bueno, están justamente frente a este hotel abismo eh, totalmente, digamos, in, inmersos en la... Eh, industria cultural eh, a mí me pareció cuando vi la película y había leído ya este texto de Jay como a veces como, como este Benjamin podía ver el cine capta eh, una especie de inconsciente colectivo ¿no? o lo que él diría una imagen onírica de, del mundo y, y esa película parece un poco así y me parece emblemático que sea en Estados Unidos justamente con lo que está sucediendo ahorita que eh, la escuela de Frankfurt reaparezca, retomada por los hermanos Cohen y además en medio de las risas, ahí también me sorprendió bastante cuánta gente sabe de la existencia y de los escritos de los francforteros porque la gente se reía, en realidad es un chiste ¿no? verlos ahí en esta imagen de, como si estuviesen disfrutando de la vida, cuando en realidad como muy bien dice Martin Jay y como dice Adorno en su subtítulo sobre mínima moralia sus vidas eran dañadas como la de cualquier exiliado, como la de cualquiera que está teniendo que huir y teniendo que, que salvar su vida y en este caso también su reflexión, una forma de pensamiento y una forma de, de crítica al mundo. Entonces, bueno, ese es un texto que creo que no se ha mencionado aquí ampliamente, y que nos abre a esa otra perspectiva que también es la teoría crítica, además de las aportaciones de Bolívar y de las aportaciones de este, uh, Alfred Schmidt. El otro texto que también va a, a retomar a, a la de, digamos, teoría crítica tradicional o a estos autores de la Escuela de Frankfurt, es el de Aureliano Ortega, donde además él, eh, de manera muy interesante, va a confrontarlos con algunos de los pensamientos posteriores, digamos, de, de la segunda mitad del siglo XX, como puede ser eh, el posmodernismo, el posestructuralismo, y va ahí a hacer, digamos, un, una pequeña tensión, ¿no?, donde se confrontan estos pensamientos y se ve... Una vez más, ¿cuál sería en este momento la actualidad y la aportación de la teoría crítica frente a estos pensamientos que hasta cierto punto eh, aparecen como derrotistas o si no como abiertamente aceptando eh, la realidad tal cual se nos presenta o glosándola o eh, simplemente en uno de ellos que es el de Story? yéndolo como, un, como una posibilidad cínica, ¿no? el, el, el acercamiento de la, de la reflexión filosófica ante lo que está sucediendo. Y el tercero, que les decía yo, este, bueno, sí es, pero es el propio Schmidt, el que hablaría sobre, como decía Carla, su propio texto y aporta, o más bien enfatiza, creo, eh, ciertos aspectos que no logró ver, dice él al principio cuando está escribiendo eh, el concepto de naturaleza en Marx. Dice eh, que en ese momento, en los años 60, cuando escribió su tesis, todavía no era evidente el problema de la ecología y del gran desastre ecológico que la forma de reproducción social capitalista está produciendo en el mundo. Entonces, él en, en, en este texto no pudo enfatizar... Eh, en, en esta problemática específica, pero que aquí, en este prólogo, lo va a hacer y de verdad creo que es un texto aparte, digamos, es parte, del prólogo, pero uno lo puede leer por sí mismo y es muy sustantivo, ¿no? Porque a, a, él además va a rescatar a Marx, a pesar de lo que se ha dicho acerca de que uno de sus partes más, más flacas, ¿no? uno de sus talones, sería esta cuestión... A, digamos esta tradición ilustrada progresista en Marx una una valoración excesiva alrededor del trabajo de la producción y aquí en, en este trabajo casi de investigador no sé muy meticuloso muy obsesivo que tiene Alfred Smith y, y lo cual va a ser muy rico él va a extraer de los de los textos eh, marxistas Ahí donde Marx ya está viendo cómo la, la forma de reproducción social capitalista no solamente extrae de manera explotativa sus riquezas y las desgasta y las agota de la fuerza laboral de, de, de, de la producción humana, sino de la tierra. ¿no? Y cómo entonces, eh, en ese sentido también, es contradictoria, es, eh, es eh, autodestructiva y, y va... Eh, cercenando también la, la relación con la naturaleza que podría darse desde la humanidad. Eh, es un texto que creo que vale muchísimo la pena, el, el que yo escribí al respecto de eso, que nada más me gustaría mencionar algunas cosas, que intenta retomar esto, pero también otros aspectos que no aparecen en este prólogo, sino en, en otros textos de... Gracias en otros textos del propio Schmidt sobre el sensualismo y sobre Feuerbach, ¿no? donde Schmidt eh, no solamente ve este problema respecto a la ecología, o sí, esencialmente, sino también la, digamos, a la mirada castrante, que la ilustración, la modernidad, ¿no? el pensamiento burgués tiene respecto a la sensualidad. Esta preponderancia de lo racional, de lo teórico, de lo práctico en el sentido de la producción capitalista y donde se olvida a lo contemplativo, a lo sensual, a aquello que se adquiere a través de los sentidos. Y bueno, él retoma estas estas otras posibilidades de acercamiento a, a la naturaleza y a la realidad, les, les repito, desde la propia perspectiva marxista y ayudándose además con el propio Feuerbach, eso es un poco una, una pequeña recriminación que le hace a, a Marx, que cuando lo leyó pasó por alto esta actitud contemplativa que, que Feuerbach plantea, acerca de la naturaleza y que en la cual no es necesaria la apropiación ¿no? ni la relación práctica con ella y donde en sí misma hay ya una satisfacción. Y bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles aquí. Una vez más, como todos mis, mis compañeros, pues este, los invito a leer el texto y pues quiero agradecer a Estefan el haberme invitado. Ah, y una última cosa que me quedan como dos minutos <ríe> acerca de lo propicio de este evento eh, porque bueno, ya hablaba yo un poco al principio acerca de lo propicio que es en este momento leer a la Escuela de Franco, a la teoría crítica a estos autores en específico, a Bolívar a, a Martin Jay, a Alfred Schmidt, al respecto de lo que nos acontece en nuestra política exterior pero también creo que es un buen lugar, porque es la Facultad de Filosofía, los que estamos aquí reunidos alrededor de este libro, eh, es gracias a eh, habernos conocido a través del doctor de Gandler y de sus cursos, y también de su trabajo fuera de, eh, de las aulas, ¿no? de su trabajo de organización, de su, de su constante preocupación porque la teoría crítica desde las Américas, o de Europa hacia las Américas, o como sea, continúe siendo una, una actualidad en, nuestro, en, en el pensamiento en México. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes lo sepan, o a cuántos de ustedes les interese, pero me parece un buen momento para mencionar que esta es la primera vez que el doctor Gander eh, no está impartiendo un curso regular en la facultad, lo cual me parece muy grave, ¿no? porque... Digamos, es, es muy problemático que no haya, que no esté la teoría crítica presente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿no? Es el lugar donde tendríamos que estar viendo y discutiendo esto. Y, y bueno, cabría la pena, digo, eh, eh, me parece importante, ¿no? cabría aquí reflexionar si, eh, pues, qué está pasando con, con la universidad. Esto ya ha sucedido en otros momentos, no me refiero, en este caso es específicamente pero en otros momentos, la teoría crítica en general, es decir, el pensamiento marxiano y, y el pensamiento izquierda, ha tratado de ser expulsada de la facultad, no estoy diciendo que eso sea lo que está sucediendo ahorita, pero sí creo que, como dicen, hay que poner las barbas a remojar, no porque pues estamos en un momento delicado, no solo en lo que nos está aconteciendo en nuestra política internacional, sino en lo que nos acontece aquí, que es una serie de reformas, sumamente graves, entre las cuales está eh, inminentemente una reforma educativa que a lo mejor en este momento solamente está tocando la educación básica, pero que tarde o temprano, según los lineamientos del neoliberalismo, tocará a la, a la educación superior. Y las universidades, la universidad gratuita, pública y laica, es una, no es un regalo, ¿no? son años de lucha, que han sido conquistados y hay de luchas estudiantiles que han impedido que esta universidad y otras eh, se privaticen. Entonces, bueno, solamente quería, porque este me parece que es el lugar, comentar que, pues, que es importante que la teoría crítica no sea expulsada de nuestra facultad. Nada más, gracias.